¿Por qué no? Yo digo que sí, y nosotros ya estamos ubicándonos, ya estamos, ya acomodamos el asiento, ya trajeron la papa frita, trajeron la coca, la cerveza, lo que sea, estás viendo, ¿y qué pasa? ¿Arranca no arranca? Yo le mandé para adelante, Federico está charlando, no sé qué está haciendo, sigue charlando Federico, dale Federico, claro, está hablando con el técnico de tercera, está hablando con el técnico de la tercera, y. acá estoy, acá estoy Uy. Bueno, un cruce de Homero Vení, vení, vení Vení Venga, venga, venga, venga Dígame, ¿cómo es su nombre usted que es el técnico de la tercera? Sebastián. Cuarta, quinta también Tercera, cuarta y quinta, Tercer... Sebastián Giroma ¿Cómo viste, más allá de la localidad? Sé localista, ponete tu camiseta Yo lo vi, me gustó el partido de hoy de la tercera ¿Cuál es tu visión como técnico? Sé que sos un tipo exigente eh, hicimos un buen partido uh -huh. Creo que, que tuvimos desconcentraciones por momentos que nos costaron goles uh -huh. Y eso nos hizo que, que el partido esté un poquito más cuesta arriba Pero creo que dominamos y, y entendimos cómo había que jugarlo Yo Veo que el trabajo tuyo, que es un trabajo que a vos te gusta Pulir la cuestión técnica, que no se pase, no boludear en las situaciones Veo que los pibes van entendiendo el juego, y los veo jugando rápido y con ganas el juego que vos proponés también. Eh, sí, es un proceso. Yo creo es que es un proceso. proceso ¿eh? Y estamos, estamos en proceso a, a seguir, seguir mejorando. Me gusta porque yo siempre digo que en el futsal, cuando uno empieza a jugar, en estos términos de jugar en AFA, como le digo yo a la gente, no se olviden que es una liga el fútbol más importante del mundo no sí. es decir es una avenida es como que vos transitando por una avenida con una evolución ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. y que de repente sí, mira llegué a tal esquina que pensé que no iba a llegar obvio cuando llego a tal esquina uy me agrandé y me olvidé de todo lo que y me tengo que ir de vuelta para atrás eh, ¿qué, el trabajo físico como que tanto influye hoy en día en el tema de los chicos Se el lastimó me parece el mono ahí que el tobillo. Gracias Julio, te mando, te mando un saludo. Sí, sigue 1 sigue a 0. Estamos acá charlando con el técnico de la tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta <risa> no, tercera, cuarta, quinta. <risa> tercera, cuarta, quinta. Eh, te preguntaba sobre la cuestión de la preparación física hoy en mm. día en los, en los jóvenes. Cómo, ¿Cómo se va llevando eso? Es es, más, hay más trabajo técnico, ¿no es cierto? Es, es muy importante la, la preparación física orientada al deporte, uh -huh. si ¿sí? no es una preparación física eh, de escuela, digamos, ¿no? Claro. Sí, pero, todo tenés que orientarlo a... No es utilitaria, sino que no, tiene que no, ser específica claro. sobre paquetes musculares, buscando sí. determinado tipo de gestos técnicos y que lo hagan bien y demás. Exactamente, eso, eso es lo más importante, que, uh -huh. que lo puedan después trasladar a, al campo de juego, ¿no? Uh -huh qué bueno la verdad este, esperemos que ande ahí lo está atendiendo el médico están sacando el zapato esperemos que ande que ande bien cuántos chicos tenés en el, en el plantel que están dando vueltas en somos este momento en tercera somos 25 ah. juegan 14 y entrenan 25 no, no hay ¿Cuándo, otro? ¿Cuándo se decide en qué momento de la semana se decide quién juega quién no juega ante antes? Yo decido eh, dos días antes del partido. ¿Las prácticas incluyen, influyen? Sí. Las asistencias, eh, las prácticas, la llegada a horario, todo eso va influyendo. Gracias, Eva. Gracias por Gracias, la nota. ¿eh? Lo mejor la hora de urli, ¿eh? <risa> Gracias. <risa> Bueno, se viene, se viene el negro, dale, pegale, negrito Ahí, viene el corte Se lastimó. Sí, se dobló el tobillo Un campo se va a venir acá y sí. permitirnos hacer una entrevista técnica Porque sabe que a mí me gusta la, la cuestión técnica, así que de eso hablamos Sigue, sigue ganando 1 a 0 Parque Faltan 18 minutos para terminar el partido Vamos, vamos el triángulo por lo menos a, a empatarlo. Sí, sí, por supuesto, pero sí, señores. Lo siguen atendiendo. Lo siguen atendiendo al momento. Vamos, vamos Alex, vamos Alex. Alex para Homero, Homero, el segundo. ¡Ay! Lo buscaban a Dylan. dejo la cámara clavada y estaba mirando para abajo que es donde lo están atendiendo al monito se viene parque Tiro libre para parque, mano afuera Gustavo, del área. Gustavo Villarejo dice, saludos genio, pero qué amable que sos Gustavo. Pero así, así con un público, así cualquiera de nosotros pasa, escuchame No está viendo Julio, no está viendo. Julio, no está escuchame. viendo a Yelena, la, la mujer esto, de Chile. Esto es para vos, Julio. Recién vino un pibe, vino un gurisito costero, dijo, uno, y me trajo sándwichito. ¿Vergüenza? Shame on You dijo, dijo en inglés, De vergüenza para ti, no me traes las empanadas, hace cuatro años Julio que te pido las empanadas, cuatro años Julio. Bueno, tiro libre peligroso para, para Parque para que aumente hacer cuernito, che. Haciendo cuernito todo, vamos. Ver, ver, al cuernito, al dejame, cuernito. Déjame ver la técnica que va a hacer este chico. A Para ver. mí se la abre el 10, porque tiene el 10, tiene ar, el arco Esperá, más. Está muy. Es una jugada recontra preparada, porque están todos recontra concentrados lo de Parque. ¿eh? Guarda la bala, dijo uno. Si la abre el 10, estamos en el horno. Sí, mirá el hueco que hay ahí. bueno, la verdad jugaba preparada pero la tiró para el... ¿no? en el barrio hubieran dicho la tiró para el carajo dijo, pero no, no lo vamos a decir ¿cómo vamos a decir una cosa así? porque yo no entiendo eso, tanta preparación el técnico sabe quiere matar pues si eso lo tuvimos preparando pero toda la semana tuvimos preparando y viendo y viendo y me la manda ya, pará de onda te lo digo Pipi Mossman va ganando la visita. Va ganando 1 a, 1 a 0. Y estamos en el segundo tiempo. Y vos lo estás viendo a través de la bola de Urlingan Deportes, a través del streaming de Facebook. Eso, dale, dale, apretá. <risa> Largala, bien, bien, bien. Ojo, ojo, ojo. Ojo que con estos muchachos, cero errores. Compar que no podés. Compar que no podés cometer errores porque estos chicos. Juegan futsal en serio. Vos no podés. El ruso, ¿se olvidaron de mí? No, Rusito. ¿Cómo nos vamos a olvidar de vos, Rusito? De ninguna manera. Saludos, un beso grande al ruso. Qué bien que nos atendió. Nos presentó gente. En Estuvo enalvear. con en alvear, le hicimos una entrevista, se prestó la entrevista, estuvo sentado con nosotros. No nos trajo nada para Yo comer, tío, y no tomar. no nos trajo nada para comer. Qué mal el ruso. No sé para qué le hice la nota, no sé. <risa> claro, la nota era intencionada. Él le dijo, Federico. ¡Dale, Luis! ¡Dale! Luis fue. Ah. A ver, muy buen partido estamos viendo. Muy buen partido, Futsal, mirá. Se mata la risa se lo escucha todo a Fede, ¿qué quiere que haga si sí, sí, tiene un bozarrón Federico yo apenas si sí, hago lo que puedo acá grita ¡Oh, en casa, yo estoy en el segundo piso se pone a hablar por teléfono me entero de todos los detalles de todo lo que hablan de triangulitos porque tiene si una voz te mata <risa> mira qué bien se le fue se le fue Diego Pinto, Diego Pinto, por favor, Diego Pinto. saludo grande acá, Diego, Hernán y Matías. Estamos mirando siempre el triángulo, el ex-capitán. <risa> el ruso. No, no, nada, nada, nada, nada. Dale, ojo. Escucha. ¡Celos sí los más a él que a los de ti. Uh. Diego, Pinto, Diego Pinto está mandándote. Luego te, lo digo, te lo digo de vuelta. Mira Diego Pinto. Mira, mira con los que están. Diego Pinto, Hernán, Matías. Estamos todos mirando. El ex capitán. El ex capitán, escúchame, no seas ordinario, Diego, me puedes mandar un saludito, un besito para Marcelo y para Pede. ¡Qué malo. Estas transmisiones yo, la verdad, es una cosa impresionante. La cantidad se los escucha más a Fede que a los de.. Ah, claro, que a los de T, claro. Y porque tenemos así, pero ruso, vos, vos conocés. Ya has transmitido con nosotros. Ya sabes de qué se trata. No dale Luis, dale, Luis, pasa. dale. Dale Luis, a ver qué pasa. Federico, transmití, dale. Trabajó un poco. Bien el zurdo, bien el zurdo. Vamos por otro, saque, saque. Brito nuestra. Urlingan, Urlingan. Tomás Brito, viendo el triangulito con mi papá. Cristian Brito, muy bien. Muy, muy bien, bien el mini. ¿Y cuándo volvés, Mini? ¿Cuándo volvés? Uh. Federico Sinamón, Gracias, Fede, por transmitir a las inferiores. La verdad que me parece... lo que hicieron hoy ¿no? me pareció muy, pero muy bien. Muy piola, muy piola. Ayudar a las familias, a que entiendan lo que es un protocolo en serio. Y entonces, ¡Un así, poquitito de actitud! Federico se calienta, le dice. Salí, salí, muy bien, muy bien, muy bien. Ya alárgala. Listo, alarga. dale. Muy bien, chao. Muy bien. Hay ¿eh? que felicitar a que Bien, bien. Córner, corner, corner. corner, dale. Sí, sí. ¡Dale! <ríe> Re, loco. <ríe> Re loco, Federico! Federico se me está descontrolando. Tranqui, pide te de teatro acá a la baranda. Después me dice, eh, ¿por qué te agarra pánico? me ponen nervioso. Te ponen nervioso, a ver qué pasa. ¿Ves que me ponen nervioso? A ¡Rebote! saque de banda! para triangulito! Y la tiene ¿Cómo se llama? Decime quién es juega. Para la gente que no conoce, quién es El zurdo Poroto, Luis y Dylan. Guillermo Correa, Felices Pascua para todos, acá viendo al sobrino Alex Correa, pero muy bien, Felices Pascua para todo el mundo. Diego Pinto, saludos, Marcelo y Pedro, los queremos. Andá, Diego, andá, andá, Diego. Te queremos también, por supuesto, nos matamos a la risa con él. Bien, Dylan, bien, Dylan, dale. Una gran persona. Tengo en mi retina en este momento el día que se formaron todos en la mitad de la cancha cuando fue tu último partido. En este momento estoy parado en ese lugar viéndole, me acuerdo de vos. Te queremos mucho, la verdad que sí. Gran capitán. Vale, chili, y estamos acá para apoyar al triangulito y estás acá y el triangulito es surlingan, estás en afa y es surlingan, ese triangulito, estamos, estamos jugando en la divisional C de futsal de la asociación del fútbol argentino y se lo recuerdo a algunos jugadores que recuerden que es una de las asociaciones más importantes del mundo o sea no es una liguita cualquiera Aprovechenla Disfrútenla Sáquenle el jugo Jueguen cada vez mejor Eso es lo que pedimos Eso es lo que queremos Bien, bien, bien, bien, Julián ¿En qué cancha están jugando? Estamos jugando la mejor cancha de futsal Flaco, o sea que no sabe, Don Ezequiel Nicolás Estamos jugando en el microestadio De Urlingan, Avenida Pedro Díaz 1550 ¿Hace cuánto no lo decíamos? ¿Hace cuánto que no decíamos? Es 1.500.000 Un días una, casa, una cancha hermosa Perfectamente acondicionada en todo este ah. tiempo de pandemia. Un abrazo al intendente Juan Zabaleta. Perfecta la cancha. 10 Martín puntos. Tufexian. Martín Tufexian, una cosa de loco. Me encanta este lugar. Lele y el Chino Valbuena que es el encargado del microestadio de Urlinga. Cancha cómoda, cancha bien iluminada, cancha prolija, pintada, perfecta, todo. Es todo cancha de la hora! Va. Bien, parque ahí. Bien, bien, agarró justo el. Bien, bien, bien Chalo, dale. Juega, Parque. Me encanta, me encanta cuando te y dice Fede Medina. Caru Gol tiene que entrar, poner... Federico Simón Fede Tranqui Vamos Triangulito, Fuerza Adriana Tavares Mati Soleide ¿Cuánto van? 1 a 0, gana la visita Adriana Tavares Vamos Triangulitos, fuerza chicos Tomás Britos Hermosa queda la cancha, claro que sí. Eso es aquí hace cuánto no venía la era Muni y lo estamos mirando acá con los pibes desde Marcos Faz. ¿no? Bien, bien el Chalo, muy bien sacado, Una pelota que yo dije adentro. Muy bien. Bien, Chile, dale. Bien, Chili. ¡Buena, Chili! ¡Dale! ¡Julián! ¡Pulión, uh, julián Julián, julián ¡Qué partidazo! Lucas, Guzmán, los hermanos. Sentinelos son crack. Diga Martínez. ¿Qué pasó con el monito al final? ¿Qué pasó con el monito al final? Está sentado. Siguen haciendo ejercicios de, de rehabilitación con él. ¡Dale, homero, dale! dale, dale. Ahora, ahora me fijo un poquito, para. aguantamos Cacho, después la corta bien. Bien Ramiro, dale. Fíjate bien qué pasa, ¿dónde está el monito? ¿Está sentado por ahí está? No, no está, ahí está el monito. ¿A dónde está? El... Ahí está el pie del monito. Ahí está. Está sentado acá en el banco de suplentes el monito, está viendo el partido. Fede Díaz, un saludo para los dos. Deja de gritar, Fede. <ríe> Justo miedo que le vaya a pedir. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Al segundo! ¡Dale! segundo. Bien bien, bien, bien! ¡Vuelta, vuelta! Ah. ¡Falta, falta mitad de cancha para parque! Estuvimos, estuvimos cerca, estuvimos cerca No, amiga, no hay problema Mira Martínez, no hay drama Está acá, está Está sentado Se está Se está recuperando, está viendo el partido Está en el banco de suplentes Yo en el ángulo que tengo no te lo puedo mostrar No lo verías no, no Está con el médico acá Sí, sigue con el médico Y una torcedura de, de, de tobillo Siempre, sin dolor Bancable Nico? Alguien que lo acompañe. Hey. Amarillo. Y sí. Y sí, lo toca de atrás cuando se va. Muchas gracias, como siempre decimos a todos los que están viendo, así que estabas... Querías ver Fusali, estabas como loco todos estos días, todo, desde que empezó toda la locura del COVID. Y a propósito, COVID, acordate, barbijo, distancia dos metros. No, no, viene tu amigo y te habla, y te... no, es si para pará, no, Si sos amigo mío me cuidás, si sos mi amiga me cuidás, ¿entendés? Y así vamos haciendo. No, fuera. Viviana Correa dice la de negro. Dale, dale, che, dale. Acompañada, dale hasta el segundo. Partidazo, 1 a 0, nada no, más que eso. No se dan tregua. La tiene Parque, sale de atrás. Muy bien jugando el triangulito. De igual, de igual. ¿Cuánto tiempo va? Mira, faltan 10 eh, minutos, 10 minutos 18, es lo que resta, según el reloj electrónico del estadio. ¡Upa! Federico Sinamón dice, si vamos Hurlingham, y claro que sí. Y lo estás viendo por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Es así cuando se lo pasas a tus amigos o a tus amigas Le dices, mira, metete en Facebook La Hora de Hurlingham Deportes streambate. Estamos en vivo, es lo primero que aparece No necesitas ni pasarle, ni link, ni copiarle, ni nada Viste, es fácil La Hora de Hurlingham Deportes Quinta falta para Hurlingham Ojo, al piojo Mucha gente, Mucha gente viendo Ya está ¡Dale! ¡Dale! pidieron, ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¿Y qué tengo que decirte? Te tengo que decir rápidamente bicicletas, Sarven, materiales... Gana parque Morris, 1 a 0. Materiales Morris, atmosféricos y volquetes, Kinemob, las marcas que nos están acostumbradas, que nos están acompañando, Extreme, el carancho, frutas y verduras, la coloteca, un mundo de dulzura, Pet Store, el shopping de tu mascota, Balón 7. Indumentaria masculina para que te vistas bien a tele, compra construcción en seco, distribuidora Vergara, en Vergara 4614, aguas y sodas, César, llamalo el 15, 62, 68 46, transportes amables, responsabilidad asegurada 30, 15 1531064493, hacemos que tu idea sea camiseta, Bading. tu protección es nuestra prioridad, Lema Seguros. Y así podemos seguir y Arben Está en Villegas 2976 Y materiales Morris Todo el mundo los conoce Atmosféricos y volquete El dado 30 años Todas las tarjetas Extreme, En Padilla 74T6 Y en Villegas 2267 de Morris Un gran, gran, gran gimnasio kinemoc Centro de Kinesiología Y Terapia Física La Coloteca Un mundo de dulzura En Villegas 2045 Todos estos son proyectos Productivos de familias, de Hurlingham, de distinto como decimos nosotros, de distintas trayectorias, de distintos rubros. Pero son todos de acá. 1 a 0. Karina Pereira pregunta, va, va ganando la visita 1 a 0. Hurlingham ya tiene 5 faltas, así que hay que cuidarse. ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! la pelota en posición de triangulito la pica la levanta se lo toca córner córner otro córner para el triangulito en alguno de estos tiene que ser a ver Uf. vamos negro vamos negro bien negro bien negro saque de banda de vuelta para el triangulito mantiene la posesión de la pelota bien negro bien negro a ver qué es lo que elige hacer Está bien. Es una opción siempre patear de media distancia para sorprender con pelota cruzada. Guillermo Correa dice: Vamos negrito, ya va a entrar, claro que sí. Pica la pelota, cabecean. Bien, sí, Julián, bien, Julián. Qué noches extrañábamos estas noches de venir acá al Estadio Municipal, a nuestra casa, en Avenida Pedro Díaz, 1550 de Urlingaú. Desde el piso mete el gol Parque, dos gana la cero. visita 2 a 0. Golazo. La verdad, un golazo desde el piso, desde el piso la garra de refilón, con mucha fuerza la pelota y se clava abajo. Y un ángulo inalcanzable ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? ahora tenía que reaccionar porque si no a ellos se le va a poner el viento en la camiseta Ocho minutos y medio quedan de partido en futsal es una eternidad. Ellos marcan bien, ¿eh? Parque marca, marca bien y molesta bien también. Sabe cómo cortar. Cómo cortar jugadas. Pau G se dice, vamos, Parque. Gracias por mirarnos, Pau. juega bien Parque, es complicado es complicado de hacerle un gol pero juega muy bien marcan bien, cortan bien las jugadas bueno, buen remate de Julián Combina pasó por arriba del travesaño ahora sale Parque, sale la visita está ganando 2 a 0 Llega la pelota al Chalo, salimos con Julián, salimos con, con Nico Caruana. Se la deja el zurdo, se la deja Homero. Va manejando la pelota burlen, a Burlingame. A ver si se puede de a poquito. Se la tocan al zurdo, el zurdo le pega. Pega en la defensa de Parque y va al lateral. ¿Y qué le vas a hacer? Como te decimos siempre, te estás cuidando, te estás usando el barbijo, estás a dos metros de distancia, te estás sanitizando. Cuídate, por favor, te lo pedimos. Entre todos nos cuidamos, que es como debe ser. A ver cómo evoluciona... Absurdo, Pasando. Están buscando el hueco. Juega hacia atrás de vuelta. Bien por otro, bien. Un golazo de Parque, gol de Parque 3 a 0. El, el número 3 con la cara interna de su pie izquierdo mientras corría hacia la derecha, desvía la trayectoria y le acaba abajo del ángulo derecho, o el ángulo del poste derecho de triangulito. Tiro directo al arco y el arquero de ellos responde. Paco Conte, qué grande el trofe Nico. Seis minutos finales de partido. Gana la visita 3 a 0. Mucha gente mirando el partido, cosa que nos pone contentos de poder prestar este servicio. Vamos, triangulito. Pompi Blanco, mi profe, Nacho Gostero Luna. Veremos qué pasa, veremos cómo evoluciona esto. ...se pueden salir de este momento... ...estaría bueno si tuvieran la posibilidad de convertir aunque sea un gol... ...pero esto ya lo hemos vivido en otras situaciones... ...puntualmente no es divertido perder 3 a 0... ...de ninguna, de ninguna manera... ...pero también todas estas cosas dejan enseñanzas... ...en el principio de un torneo... Que se plantea difícil, sí, Mati, tenés razón, qué bien parque, juega bien, plantea las cosas que se plantean y la y la saca adelante. Nos quedamos mirando mientras enfocamos con la cámara, observando el juego. El triangulito sigue con la posición de la pelota. Pero ellos tienen una defensa muy cerrada, muy cerrada. ¡Paciencia! recuperarla? No. no. Suerte que tienen mala puntería, pues, si no... Sí, sí, sí. Sí. Y va a sumar. Parque ya hizo su trabajo, ahora el que lo tiene que hacer es el triangulito. Si quiere dar vuelta al marcador. ¡Ah! mucha gente reparte viendo el partido les agradecemos les agradecemos que estén compartiendo con nosotros y con todos los que nos gusta el futsal viendo la verdad están jugando muy buen partido de futsal están saliendo todas las cosas ¿La es un golazo? golazo. Sí, golazo de Parque. El número 11, 4 a 0 abajo. Un golazo. Dos minutos 58 para terminar. Diría que tanto, Mati, yo diría que es un muy buen partido de futsal. Una muy buena demostración sobre todo de cómo cerrarse en defensa. Y de, y de tener la capacidad de definir cuando tenés la posibilidad de hacerlo, sí, totalmente. Esas son las cosas que yo rescato, es decir, aprovechar las oportunidades que tiene un jugador y convertirlas en gol. Y después cerrarse muy bien en la defensa para proteger su arco muy bien y segundos muy rápidos y creo que el Triangulito en algún momento atrás este, ha demorado más más de un segundo en tener la pelota y los jugadores del parque saben cómo, cómo sacarla otra vez muy bien aprovechando la oportunidad hay que se va a hacer Falta un minuto 40 para terminar el partido. Gana el visitante 5 a 0. Segunda fecha de la División, de, eh, de división C perdón, de futsal. <risa> el jugador parado, entonces como que buena táctica de futsal a, a través de, de habilidades. Digamos. Sí, sí. sí no, muy buena, <risa> la verdad. Juegan <risa> muy bien. mucho más que decir, ¿no? Cuando el rival es no. superior a uno, uh -huh. hay que reconocer. ¿no? no, más bien. Hay que reconocer, hay que felicitar y hay que ponerse a entrenar. Nada más. Se sale trabajando. Se, se, se, se, juega, se juega como se entrena. Así aparte que bueno, esto, esperemos es, que... Esto recién empieza. Esto recién empieza, hace un año que no se juega. También. Pero bueno, es, un grupo nuevo. es todo nuevo, todo, todo lo que lo que se armó es nuevo, así que bueno, a tener paciencia. Y Sí, ¿no? estuvimos, como dice el papá, estuvimos 10 partidos que no ganaron y pudimos mantener la categoría. Y después se jugaron unos partidazos bárbaros, al principio fue difícil. Faltan 10 segundos para terminar el partido. Lo tiene todo controlado Parque. Quedan ocho. Un córner para Urlingham, Para el triangulito. Quedan 5. Quedan 4. Quedan 3. Quedan 2, queda 1. Terminó el partido. Ganó muy bien. Hay que felicitar a Parque. Ganó 5 a 0 la segunda fecha de la división C de Futsalafa. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que son de Hurlingham, a toda la gente de Parque también, la verdad que los felicitamos, tienen un muy buen equipo, hermoso partido futsal. Nosotros venimos a ver futsal y como somos tan fanáticos también del futsal, tenemos que felicitarlo. Como decía acá un amigo, dice, eh, uno tiene que ser justo y demostrar eh, que uno le interesa el deporte bien jugado, bueno hicieron nos gustó porque aprovecharon las oportunidades y las convirtieron en gol cuando tuvieron que marcar se cerraron y se cerraron muy bien imposible de entrar muy buena rapidez, muy buena visión del juego y sobre todo explotaron los defectos de la, de la, de la defensa del de triangulito que me pareció que en algunos, en algunos casos este se hizo un poco lenta ahí están nuestros queridísimos amigos triangulito Los hemos visto en otras en otro tipo de situaciones Y también los hemos visto en, en mejores Así que no hay drama eh, Los esperamos el próximo fin de semana eh, Vamos a ir de visitante Todavía no sé a dónde Pero bueno, a algún lado vamos a ir Vamos a acompañar a los muchachos Vamos arriba al Triangulito Ahí están hablando en la charla de ellos Los ponemos para finalizar Porque no nos gusta que uno de repente diga le, le quita la cara le quita la vista a un equipo porque de repente no gana no, ellos son ellos son de Urlingan, nosotros somos de Urlingan y estamos con esos a muerte y los acompañamos así que este sí, sí, sí ¿Los escuchamos? Eso queríamos escucharlo. Vamos arriba a los pibes. Buenas noches.